Directo desde Activision. Esto es CTR TV. Bienvenidos, aficionados. Soy Chick y Sardips. y este es mi clamoroso compañero, Stu. Les traemos las más recientes y fantásticas novedades. Así es, Chick. Y ansió el momento para que empiece nuestro primer gran premio. Abróchense los cinturones y acompañen a corredores de todo el mundo en este primer Gran Premio de Categoría Internacional. Es todo un placer presentar a los nuevos pilotos que estarán al volante con nosotros esta temporada. No puedo esperar a que dé la salida. Llevaba tiempo esperándolo. Esta vez nadie me alcanzará. Voy a estar en todas las portadas. Sí, es mi caballo de batalla. Wow, Les garantizo que los nuevos contendientes les darán a nuestros corredores una gran batalla. Hay novedades, amigos. Daremos un vistazo en exclusiva a las últimas obras de ingeniería que podremos ver sobre la pista. ¡Uh! ¿Cómo quisiera dar una vuelta en una de esas preciosidades, chic? ¡Ja! Consigue mucha nitro y tal vez puedas tú... Vaya, me temo que no tenemos mucho más tiempo, damas y pollos. Sean veloces y buena suerte.